Vamos a actualizar la información, nos vamos hasta Trinidad de Beni, donde se encuentra nuestro compañero Sergio Loza. Eh, muy buenos días, estamos en este momento en contacto también con el gobernador eh, de Beni, que sin duda nos va a dar detalles, información importante respecto a los trabajos que se están realizando en temas de mitigación también de incendios y también sobre la sequía que se está viviendo en el Beni. Adelante. Compañero, muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente, como bien lo comentaba, estamos en una época crucial del, del año, como podemos simplificar, simplificarla así, porque en esta época no se recomienda hacer quemas mientras tanto hay personas inescrupulosas, podríamos llamarlo así, que omiten esta, esta esta recomendación y tienden a hacer quemas en diferentes puntos de la localidad. En el departamento del Beni, la situación no es tan crítica como el departamento de Santa Cruz, debido a... Diferentes operativos que realiza el COE departamental del Beni, los militares también, los bomberos voluntarios, pero para más información vamos a conversar con el gobernador del departamento del Beni, él es el gobernador Alex como ¿Cómo está? Buen día, el gobernador, coméntanos la situación actual del departamento del Beni en cuanto a incendios. Bueno, gracias, un saludo cordial desde Trinidad. Sí, hemos estado pasando unos momentos lamentables, eh, nos duele mucho lo que ha pasado en la ciudadanía, pero por suerte en el Beni. Eh, después de algunos focos de calor, algunos focos de, de fuego muy muy localizados, algo en provincia de algo en la provincia de en la reserva de la estación biológica en el municipio de Zamora, algo también en Riberalta, Alta, eh, no ha pasado a mayores. Eh, entre las, los factores podemos decir creo que principalmente uno, la providencia, la decisión de Dios de ayudarnos en ese sentido porque está todo muy muy seco, pero también es que hay un factor eh, determinante que ha sido un proceso de aprendizaje si se quiere, de toma de conciencia de los venianos, de los sectores productivos, empezando de los ganaderos, eh, acá no hay agricultura, sino la ganadería eh, las comunidades campesinas indígenas, en cuanto a aprender a convivir, como estamos ya aprendiendo a convivir con las aguas y las inundaciones yo creo que definitivamente eh, la gente ha visto que en estas épocas es realmente un crimen, es un, una locura hacer cualquier tema eh, así sea controlado del de, de chaco o de algo así entonces eso se ha visto de que hay, hay un proceso nomás de aprendizaje y de toma de conciencia de la población en su conjunto siempre hay algunos eh, actos que, que salen de control o algunas personas que por supuesto no se enmarcan en el cumplimiento de las normas, pero afortunadamente eh, más bien en el Beni no hemos tenido que, que sufrir situaciones mayores Gobernador, si pudiésemos hablar a la población porque hay un tema que se está politizando mucho, ¿no es verdad? el tema del decreto, el decreto que circula las tierras reguladas que no ha incluido recientemente el departamento del Beni hay muchos políticos que se agarran de esto para, para hacer que armar al gobierno actual, ¿no es verdad? Bueno, ahora pues todo se politiza. ¿no? Estamos en plena campaña electoral y hemos dicho el otro día, desde acá, desde el Beni nosotros como Benianos eh, rechazamos y hemos demostrado con pruebas, no con charlistas, no con Facebook, no con Twitter, sino hemos demostrado que el famoso decreto es el 2001, el que autoriza la quema controlada y los desmontes en el departamento de Santa Cruz. Lo firmó Hugo Banzer Suárez. En febrero del 2001, desde entonces, hasta esta, hasta hoy día, hasta julio del 2019, es decir, 18 años, los venianos pedimos, pedimos trámites, pedimos, pedimos, pedimos, que se nos incorpore en ese decreto supremo. En julio de este año, Evo Morales modificó el decreto supremo en su artículo 5, ...donde solamente dicen el de, en los departamentos de Santa Cruz y Beni. O sea, nos incorporó, esa es la única modificación que se ha hecho... ...al decreto supremo, incorporarlo al departamento de Beni... ...para que podamos realizar actividades de quema controlada y de monte ...donde nuestro plan de uso del suelo técnicamente lo permita. Idéntico que en el departamento de Santa Cruz. Entonces, ahora que salen los políticos a decir porque el decreto de Evo se incendió eh, la chiquitanía, que sepa la población cómo miente. Miren ustedes, estamos demostrando con pruebas que sepa la población cómo es que engañan a la gente y eso es, eso es lo único que ha sucedido. Lo vemos a Carlos Mesa, candidato, que dice que por culpa de Evo se incendió. Se ha habido hoy día, se han quemado un millón de hectáreas, es el reporte que se tiene. Cuando Carlos Mesa era presidente en 2004... Se quemaron 3 millones de hectáreas. Y por supuesto, él era el presidente de una Bolivia raquítica económicamente, no pudo contratar un camión cisterna, y esa es la gran diferencia, y ahora se hace loco, no habla nada de lo que sucedió eh, precisamente en esa época. Entonces, volvemos a repetir, el decreto supremo no tiene nada que ver con los incendios. Hay una jugada contra los venianos, y es aquí, ahí es que hemos dicho, y los emplazamos a los diputados, senadores, a los parlamentarios, veñanos, de oposición, que digan que no están de acuerdo con el decreto supremo, que nos va a cambiar la vida a nosotros los veñanos. Los veñanos tenemos derecho a desarrollarnos. Hay políticos que plantean que Bolivia debe de depender del gas, que debemos industrializar, que debemos precisamente eh, dejar de importar. que Eso es sembrando. ¿Cómo se es que quieren que sembremos? Ahora, por supuesto, nosotros los venianos hemos hecho un nuevo plan de estudio, un nuevo plan de uso del suelo, un nuevo plus tenemos los venianos, el más completo de Bolivia. Y que nos ha dado como resultado que casi la mitad, poquito menos de la mitad, el 43%, el 43% de nuestro territorio está destinado a la conservación, a la preservación de recursos naturales, de flora, de fauna, a actividades forestales, la mitad... De nuestro territorio está destinado. Pero la otra mitad, un poquito más, está apta para que la aprovechemos en el desarrollo agropecuario, que es lo que necesita este país. Pero usted que conoce un poquito de ganadería, gobernador, el tema de las quemas no es tan recomendable, lo que bien lo utilizaba al principio de la entrevista, no es recomendable hacer en esta época del año, ¿no es verdad? Sencillamente, es imposible que un ganadero, en su sano juicio, diga que en este momento se quemen todos sus pastizales para que su ganado se muera de hambre, porque ahorita se este quema, va a quedar ceniza, no llueve, va a brotar espina, no van a nacer pasto, entonces el ganado se va a morir de hambre, un ganadero no hace la práctica de quemar, el chacarero no va a quemar porque no va a brotar su maíz, no va a brotar su yuca, no va a brotar su plátano, no van a nacer de nuevo, entonces no es una actividad, normal o que vaya de la mano de la agricultura, si usted quiere. Las quemas controladas en algunas estaciones del año sí se han practicado por años. Nuestros abuelos así la practicaban para la renovación de pastura. Una vez llueve, una vez hay humedad en el suelo, sí se realizan las quemas controladas porque al quemar rebrota pasto nuevo, pasto fresco, pasto tierno para el ganado. Es, es, es cuestión de la naturaleza también. Estaría pasando en otro departamento, gobernador. Sabemos que controlan un, en, un, en un lugar determinado el fuego y en otro lugar aparece nuevamente el fuego. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se podría decir o se podría deducir que hay manos negras por ahí? También esto se ha demostrado, hay gente que ha, ha, hay detenido, eh, haciéndose este tipo de actividades. Aquí varios opositores deben estar rogando que se arda. También, bueno, varios, la falta de propuesta deben querer fogatas. ¿no? Entonces, eh, definitivamente lamentamos, rechazamos, da asco la gente que es así, ¿no? Nos, eh, nos, nos da realmente ese, ese, ese sentimiento de que se quiera utilizar eh, un crimen con la humanidad, un crimen con la naturaleza en cuanto a estos incendios para poder buscar eh, réditos políticos. En eh, eh, información vertida desde la capital, ¿alguna consulta que tienen desde La Paz? Bien, eh, sí, justamente en este tema del decreto supremo 3973, eh, eh, se encuentra en vigencia. ¿Cómo se está actuando frente a este decreto? Ante este decreto que se está actuando en el departamento del Beni, tenemos. Eh, dice, diferentes, diferentes socializaciones que llevan adelante los ganaderos, también aquí la gobernación del Beni ha estado, de hecho, la socialización correspondiente en diferentes provincias de la localidad del departamento del Beni y es consecutivamente que se, que se está incentivando la producción agrícola. Pero bien lo, lo mencionaba hace un instante, nada más cuando teníamos la presencia del gobernador del Beni, eh, todo tiene mesura, todo tiene mesura con el tema de que no, no, no podemos hacer las quemas indiscriminadas en esta época del año. Todo está, todo está de acuerdo, adecuarse a la época correspondiente para, para hacer y producir la tierra. Eh, si podemos hablar con el gobernador sobre el tema de eh, en este momento las sequías que se están generando en el sector de Baures, estamos hablando en el departamento del Beni y que hay un informe justamente del de, eh, trabajo en cuanto al proceso de, eh, de prevención acerca de esta agenda comentarte que lastimosamente el gobernador de vivir en estos momentos se ha ido. Eh, vamos a tener la nota para el mediodía, para no tenemos, eh, tenemos que tomar en cuenta que el presidente del Estado Nacional de Bolivia va a estar presente hoy día aquí en, en, en la capital veniana para dar inicio a los proyectos de mi, mi barrio, vivienda, mi hogar, a cargo con el director igual de nacional de FPS, así que yo creo que estaba muy apuradito, por eso se nos fue a, a agendar todo lo que tiene para hoy día. Bien, eh, agradecemos por el tiempo entonces al gobernador, estamos hablando de Alex eh, Ferrier, que nos ha dado un informe completo acerca de este decreto supremo 3973, que eh, pues eh, plantea justamente un trabajo eh, exhaustivo de parte del departamento de Beni a seguir eh, desarrollando una agenda medioambiental importante. Muchas gracias por este informe. Hasta una próxima oportunidad.